Pasa, soy Kirill y estamos de vuelta con Ion. Hoy os traigo la guía básica de crafteo o de crafteo mágico en Ion 6.2, 6.0 o a partir de la 6.0. Recordar, vale, recordar que en Ion ahora ha cambiado la metodología o el método, la, la metodología, como se diga de crafteo, antiguamente había que ir a las capitales y a unas estaciones de crafteo para craftear cosas ya sea cocina, ya sea armadura, ya sea arma, ya sea joyería, lo que sea ahora se ha simplificado todo en un solo menú que llevamos con nosotros hay que decir que solamente podremos craftear a partir del level 75-76 ¿cómo vamos a ver cómo y cuándo? bien, en cuanto en la capital de la crum, nos salga aquí una quest. Ya podemos entrar a craftear. De hecho, no te pérdida la zona. Ya que tanto la ciudad de la crunda de Helio como de Amodian es igual. Se ve que el arquitecto que lo hizo fue un cachondo. Dijo, o vaya, o vaya a cagar. O, vaya a vend o sería un sugo, como es normal. Son muy hijo de su madre. Y le vendió los planos de la ciudad. Tanto para Helio como Amodian. Así que es la misma. Bueno, veis aquí pone arriba tiendas de fabricación. ¡Ojo! Estoy jugando en... Ion América, pero tengo puesto el parche en español para probar una cosilla. Yo desde aquí no lo aconsejo mucho. Pero bueno, si os duele mucho jugar en inglés, ponerlo. Yo prefiero jugar en, en, en inglés antes que en español, pero bueno. Aunque tenga español, no hay pérdida. Aunque jugáis con el cliente en, en inglés, ¿vale? Este de aquí os va a dar una quest, el o os va a dar una quest. Que se va a llamar eh, de level 76. No tiene. No, no, no hay pérdida. Nos va a decir que, que fabriquemos un pergamino de armadura primigenio, que en inglés se llamará de otra manera. Y vamos, no creo que haya problema. Y como muchos de vosotros tenéis el cliente en español, pues bueno. Y quien no lo tenga en español lo no tenga en inglés, no va, no va a perderse. ¿Cómo abrir el menú de fabricación mágica? Podemos darle aquí e irnos aquí. O como ahí indica, pulsar mayúscula K. Aquí nos van a, eh, no va a salir acciones, símbolo profesión y expresiones En profesión tenemos extracción de esencias, transmutar sustancias y fabricación Esto último lo veremos luego, lo otro, así que hoy vamos a ir a poner la fabricación mágica Segundo botón y si no abre la fabricación mágica Como veis aquí tenemos ya el pergamino de, arm, de armas primigenio Nos pide que fabriquemos armadura, vale, pergamino de armadura primigenio nos pide piedra de plasticidad primigenia Que ya tenemos puesto que lo sueltan los bichos Y nos pide 5 pergaminos de armadura primigenio Que tiene su ironía porque se llama igual que esto Pero esto está encantado y esto no te ha encantado Un rollo del juego Vale, objeto que no suerte por drop Lo vende este Comprar objetos, aquí veis Tiene herramientas de fabricación Y materiales de artesanía Yo me hace falta un pergamino de armadura Pues lo voy a comprar lo compro, puso mayúscula acá, K, mayúscula K mayúscula acá, K. me pedía 5, compré sin cara de 1, vamos, 4 más, ahí, agatarse la poca quina que hay, ahora sí, veis, le vamos a dar a uno porque quiero fabricar nada más que uno fabricar, vamos a darle caña. Bien, se ha fabricado. Hay que decir que mientras más fabricamos, más irá subiendo la barrita, como dais cuenta. Y, por ejemplo, aquí podemos fabricar muchas cosas. Si nos vamos a arma, vemos que podemos fabricar esta arma. ¿Vale? Que no es lo mejor, porque las buenas son estas. Pero claro, para poder fabricar esta, hay que fabricar anteriormente mucha otra cosa para ir subiendo lo que sería eh, el nivel de fabricación. ¿Qué podemos fabricar con esta habilidad? Pues armas, armaduras. Por ejemplo, vamos a ver el de tela. ¿Vale? Armaduras. ¿Se puede ver cómo es el objeto? A ver si puedo verlo. Aquí está. ¿Vale? Armas, armaduras. Eh, alas, por ejemplo. ¿Veis? La hay más bonita, la hay más fea. Pero bueno, alas. Accesorios. Y de profesión, materiales. Pues materiales que nos sirvan, pues bueno, para fabricar otra cosa. Ya que he hecho la quest voy a darle aquí y le voy a entregar. y Ya también ha dado dinero. Simplemente ha servido para eso, para que para mostrarme un poquito cómo se hace el tema de la fabricación mágica. Como es normal que yo quiero seguir leveando esto, pues tendré que irme. Tendré que irme a material y aquí, porque esto es por punto de habilidad. Tendría que empezar fabricando todo esto. ¿Vale? Fabricando todo esto para ir subiendo los puntos de habilidad. Cuando ya tengamos 20, podemos fabricar esto. Hoy no, armas. Bueno, ahora la arma pide 100. Toma ya. La arma pide 100. Los accesorios piden 100. Y la material le piden 1, 2, 40. Pues sí, ¿vale? Ya sería invertir tiempo y dinero para fabricar esto. Eh, mi opinión sinceramente no sé hasta qué punto merece la pena esto es decir no sé si merece más la pena invertir tiempo y quina en fabricar si los objetos de fabricación son muy buenos o si en verdad lo que merece la pena es coger y farmear distancia y conseguir equipos en la instancia eh, no sé a ciencia cierta que es mejor eh, vosotros en el vídeo me la podéis comentar, me la podéis decir eh, qué opináis, qué pensáis si ya lo estáis haciendo, si porque yo digo, de hecho no me informa mucho. Eh, he hecho el vídeo porque sé cómo se hace y sé la teoría, pero a la práctica no sé si viene siendo efectivo el tema de craftearse los objetos. Eh, también es verdad que, bueno, tampoco he ido a comparar los objetos que se puede craftear con los objetos que se pueden conseguir en los campamentos. Porque si nos acordamos, en los campamentos, mediante la cueca que vamos haciendo, nos van dando los eh, cristales del comienzo. Y con eso ya podemos ir consiguiendo accesorios del nuevo equipo. Eh, lo chulo, lo suyo, lo chulo, lo guapo hubiera sido. Que para craftear, vale, para craftear, pudiéramos craftear alguna montura Pero no hay nada, no hay montura ni nada para craftear Accesorios, pulsera, joyas de pluma Hombre, a ver, es mejor, sí, creo que es mejor de, de rubro, creo que es mejor, pero hay que encima para fabricar esto, hay que fabricar antes la otra e ir mejorando, y según me dijeron, encima tiene que acertar. Porque si falla, si falla, pierde. No sé ya hasta qué punto puede llegar a eso. Tampoco sé si luego meterán nuevos, nuevas, digamos, fabricaciones, nuevos objetos para fabricar. Pero ahora mismo lo que hay son alas, armaduras y armas y accesorios. No hay nada que sea montura o algo así que, digamos, que merezca la pena. A mí para usarlo, hombre, si hubiera una montura, ya sería un aliciente para que la gente se dedicara a lo que sería a perder tiempo en esto. Pero si os dais cuenta, eh, para fabricar esto hace falta mucha tela, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, la esfera, yo uso uno, no, yo uso libro de hechizos. El libro de hechizo primigenio del eh, eh, Roto, mm, sí. Tiene más ataque mágico que el que tiene el mío actualmente. y yo que lo tengo a +6 y encima es PVP. Este es PV y este es PVP. Vale. El segundo pues uf, es mucho mejor que el otra. Te di cuenta. Tiene más ataque con arma porque lo tengo a +6 el mío, pero el otro tiene mejor estadística. Vale, está en mi libro ya, eh, el que tengo equipado. Al Masai es un poquito mejor que el morado. Pero claro, aquí ya este sigue siendo un poquito mejor el que tengo equipado, pero el que aquí puedo craftear tiene mejor estadística. No sé ya cómo será, cómo será el PVP o si merece la pena este, no sé. La verdad que es una, una conclusión que el que ya haya hecho esto lo sabrá. Pues que se haya informado un poquito más, lo no sabrá. Yo directamente no me he informado si de verdad merece la pena el crafteo o no. Pero bueno, ahí está. Eh, la gente lo que hace es vender el objeto, la verdad. Porque si vende el objeto en el broker, como ya hablamos, en cómo conseguir quina, si vende la, la piedra de plasticidad primigenia y todo esto, y la compran es por algo. No sé yo. Ya os digo. hasta cierto punto no sé si merece la pena perder tiempo en esto. Si no, pues ya está. A farmear campamento a farmear pvp y a farmear distancia para poder equiparnos, no hay más. En fin, espero eh, que vaya haya servido de, de ayuda, aunque sea un poquito, esta guía básica del de crafteo o de la fabricación mágica en ION 6.2. Recordad que vale tanto para Kami Forge como para ION América. Como siempre digo, un fuerte like, gracias por estar ahí, suscribiros si no estáis suscrito compartir el vídeo, el canal y seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!